totalmente por rebosamiento, ya está empezando con cistitis, es que el pis es viscoso, cuando orinan por rebosamiento pues lo primero que desarrollan es una cistitis porque no evacúan bien, la necrosis ascendente porque no está delimitada, seguramente avance un poquito más, vamos a ver por qué, no parece tener respuestas, el ano, el esfínter anal no responde a estímulos, ¿vale? Entonces, vamos a señalar. Sí hay respuesta, ¿vale? Sensitiva. La patita, ¿vale? ¿eh? La patita, sí. Lo que hacemos es hacer un poquito de presión y aparte de que ya contraiga la patita, que es una respuesta motora, tenemos que ver que su cabeza ha recibido la señal y sí la ha recibido, porque le molesta. Eso es buena señal, ¿vale? En cambio, en la cola, no. no. En la cola, desde la zona del ano, no tenemos nada de respuesta. Vale, definita, vale. Vale, vale. Tenemos aquí heriditas detrás. Lo que decías es que podía ser un mordisco, una columna. Aquí hay mucha movilidad en la cadera. Le haremos una plaquita para ver si hay alguna lesión. Dale, no protiste, no pasa nada. Es que en la, los ojitos tiene ahí una sustancia roja. Esas sustancias son porfirinas, las excretan cuando están con estrés o con dolor. Vale, uy, pero bueno. Quizá. la boca a ver, tiene la mucosa muy bien, qué fuerza tiene, sí, tiene las retiene ligeramente pálidas, ¿vale? La, las mucosas Yo creo que llevaría tiempo ahí un poquito ahí, vamos a ver. ¡Ay qué cabreo tienes. Qué cabreo, sí. Vale, vale. Una escultación es buena. Muy bien. a ver esa tripita. No pasa nada. No pasa nada. Tiene dolor en el abdomen, ¿vale? Seguramente por.. Como no estamos evacuando bien el digestivo, pues nos está de algo de retención de heces. Tiene el abdomen algo hinchadito. Ahora veremos en la placa cómo lo tiene. Pero seguramente es por no tener un buen tránsito bien digestivo. Vale, pequeñita. Vale. Y la cola, pues bueno, no tenemos una necrosis. De hecho, si te fijas, a la hora de moverla, hay aquí mucha movilidad. Sí. Puede, puede que tenga ahí una lesión justo. Ahora se mueve ahí, y mira, hay una herida muy fuerte, justo en la parte superior del ano y base de la cadera. Vale.